el curso de Unidad y conviértete en un crack de la publicidad programática. ¡Es completamente gratis! ¡Corre, inscríbete! Una persona que me inspire, pues te diría que Pablo, San Agustín. Es una persona que a mí me ha ayudado sobre todo a, a abrir camino, a contarme sobre todo con su experiencia, cosas que hacer, cosas que no hacer. Además, somos amigos personales desde hace años y creo que ha sido para mí una persona como mi mentor, una persona inspiradora, desde luego. El mayor error que yo haya cometido a nivel de emprendimiento, de negocios, probablemente ha sido querer correr antes de andar y asumir una inversión económica más grande de la que podía soportar, con varios negocios a la vez funcionando, una compra a nivel logístico de, de material deportivo muy grande, una inversión de acondicionamiento de un local donde las obras siempre se disparan los costes, y a la vez contratar a cuatro personas para generar volumen de trabajo sin tener ese volumen. Entonces ahí ese algo financiero fue duro y todavía estamos ahora ya empezando a, a coger aire. El mayor acierto es cuando estableces planes estratégicos, los sigues y sobre todo te rodeas de buen equipo. Aprender a, a liderar, creo que sería un buen acierto. El sector del entrenamiento personal era a lo que yo me había dedicado por cuenta ajena anteriormente, vi que se me podía dar bien y aparte como soy muy docente y creo que desde el entrenamiento personal puedes cambiar vidas, decidí apostar por un modelo de negocio que estaba en ese momento aparentemente en auge y creciendo. Para empezar, porque entendemos las necesidades de, del cliente, todos nuestros entrenadores tienen una formación especializada, formación universitaria en ciencias de la actividad física y del deporte y formación especializada, metemos un componente tecnológico importante para hacer todo ese seguimiento y dar esa personalización para que la gente llegue a conseguir sus objetivos. Bueno, sobre todo la gente va a exportar va a solucionar un problema, va a ponerse en manos nuestra de nuestros entrenadores para conseguir sus resultados. Normalmente los fines estéticos o corporales suelen ser la consecuencia, pero generalmente la gente huye de los gimnasios tradicionales masificados, de que no les atiendan bien, de que les da pereza y necesitan que tú les garantices unos resultados, que les lleves de la mano. Pues aquí diferenciaría dos, la gente que, que está conectando con el cliente, pero digamos no tiene una formación, el consejo para esa gente es que pase por la formación reglada y, y se saque las titulaciones correspondientes para poder ejercer profesionalmente, porque normalmente en el fitness hay gente que da consejos nutricionales, de coaching, de entrenamiento y de recuperación de lesiones, entonces esa gente que se forme. Y a la gente que está formada que intente conectar más con la audiencia porque normalmente se le está comiendo el pastel a otra gente cuyo su mensaje es mucho más claro y hay un error en nuestro sector que mucha gente profesional pone posts y publicaciones eh, que parece que tienen que pasar un filtro de otros entrenadores, sin embargo no están llegando ese mensaje al cliente final, entonces esos dos mensajes, por un lado la gente que se forme y por otro lado la gente que está formada que intente aportar un valor real a, a sus clientes. Bueno, los objetivos con Exporta tenemos un plan de crecimiento a través de, de una expansión bajo el modelo de franquicias, entonces el objetivo en 2020 sería crear la primera franquicia fuera de Zaragoza y probablemente abrir unos 5 o 6 centros más. Otro objetivo sería eh, la formación que estamos creando a nivel em empresarial. Yo estoy creando unos cursos de negocio para entrenadores porque hay muy poquita formación aplicada y llevar estos cursos a nivel digital como infoproducto y, y ser referente para estos entrenadores personales. Y luego a nivel personal también eh, estoy valorando un cambio de, de ciudad a, a un sitio de playa. Recuerdo imborrable, bueno, probablemente el abrir la primera franquicia, que ha sido un hito importante porque llevo luchando pues, casi ocho años. Entonces, eso ha sido como la culminación o punto de inflexión de inicio a todo lo que va a venir posteriormente. ¿Banda sonora que me haya acompañado? Ah, bueno, probablemente So What de, de Pink que es la que me acompaña, ahora estoy yendo a un programa en Aragón Radio los lunes, los lunes en marcha donde hablamos de, de contenido para la gente que quiere practicar actividad física, damos unos consejos y es la banda sonora del programa y ya nos lleva acompañando durante un tiempo y esperamos poder ayudar a mucha gente.